existe un pacto que esto tiene que ser así eh, claro y la oposición no está ejecutando la, el oficialismo está ejecutando esta política que yo refería y la, ofici y la oposición está acompañando con, con ese silencio al cual referí, usted refiero yo eh, evidentemente estamos hablando de eh,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 que es el tema de salud en jubilados y pensionados, pero lo primero que dice esa persona que viene porque no le dan la internación, el medicamento, el insumo, el doctor si eh, pago el alquiler o las expensas no puedo comer y si este no los pago me echan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 por lo inexistente y dañoso que también es, ¿no? Gracias, Eugenio. Hasta la próxima. ¿eh? Un abrazo. Igualmente. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Bueno, ¿no?